Hola chicos, ¿cómo están? Eh, el día de hoy les tengo un comunicado para todas las personas que fueron aceptadas por Omega Pro. Eh, hay un grupo de WhatsApp que eh, se creó con el fin de denunciar Omega Pro. Hay muchísimas personas ahí y también hay muchísimo infiltrado de estos pseudo líderes diamante corona todo este tipo de gente eh, a mí me metieron a este grupo eh, se dieron cuenta de quién era yo me pusieron de administrador y eh, mucha gente me ha estado escribiendo de que estos pseudo líderes los están amenazando por compartir información en ese grupo eh, sobre Temas relacionados a, a, a Omega Pro y que los afecta directamente a estos líderes. Entonces, gente, esto es una mafia. Esto, esta gente eh, siempre ha tratado de trabajar con la manipulación. Siempre trabajan con el miedo. Y es por eso que vamos a hacer este comunicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer, gente? Como ustedes ya saben, la gran mayoría de gente que... Eh, entra este tipo de plataformas para promover los mal llamados networkers eh, porque entran sabiendo que esto es un esquema ponzi y que va a caer y ellos saben leer todas estas empresas en qué punto están ellos saben si una empresa está a punto de caer saben si una empresa está comenzando y ese es el punto máximo donde pueden meter a más personas ellos saben perfectamente en qué situación están todas estas compañías eh, fraudulentas, todos estos esquemas Ponzi, Y ellos aprovechan, son los famosos saltamontes, los grillos, que cuando una se está cayendo, brincan a otra. Unas están cayendo, brincan a otra. Y empiezan a promover este, este tipo de eh, estafas, porque está más comprobado de que son estafas. Y ahí es donde ellos se van enriqueciendo con el dinero de los demás. Entonces, para evitar esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una petición de Change.org, una denuncia comunitaria en Change.org, al igual como la que hay eh, contra Juan Carlos Reynoso, que de hecho la voy a dejar en la descripción para que ustedes, si no la han firmado, Vayan y la firmen en este momento. Y lo que vamos a hacer es que eh, todos ustedes que están viendo este video me pueden escribir a mí directamente a mi WhatsApp. O, ojo, digo escribir, no llamadas, porque recuerden que eh, yo tengo un trabajo convencional y estoy, tengo que cumplir un horario. Yo soy uno de esas gente eh, cerrada que no cree en este tipo de mundos. Y bueno, todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, llamada por favor no, solamente mensajes. ¿Qué es lo que me van a enviar? Me van a enviar el nombre del líder que ustedes conozcan o el que los metió. Nombre completo por favor. Si se puede con los dos apellidos, muchísimo mejor. Si no, solamente con uno. Luego de eso, de enviarme el nombre, me van a enviar ustedes una imagen, no video, imagen. Y pueden video también para publicarlos en el canal, pero principalmente para lo que vamos a hacer en Change.org Imagen. Donde en esa imagen se vea a esta persona relacionada a Omega Pro. No una imagen basada, bajada de su Instagram, de su Facebook, donde solo se ve el no. Una imagen donde tal vez esta persona eh, hizo una llamada corporativa, salió ahí en un Zoom, lo anunciaron. Que se vea que fue relevante a Omega Pro. Eh, una vez me, me envíen esa información a mi WhatsApp, que es este de aquí abajo, déjenme también lo voy a poner en... Eh, porque aquí abajo yo lo tengo como que... Como que muy pequeño. Y lo que me van a escribir, vamos a ver más, 506-8973-89, perdón. 89739988. Y vamos a cambiarle el color a un color un color negro. Gente, vean, este es mi número de teléfono. Voy a ponérselos aquí que se vea un poquito mejor. Ahí. Ahí lo están viendo ustedes perfectamente. Más 506-8973-9988. ¿Con qué fin estamos haciendo esto, gente? Esto va a ser única y exclusivamente con el fin de parar a esta gente. De que deje de seguir promoviendo este tipo de estafas. A mí me parece súper curioso. De hecho, el día de ayer yo estuve eh, infiltrado en una reunión de Zoom. Donde un pseudo líder de estos estaba promoviendo ya otra compañía háganme ustedes el favor y es una compañía donde él mismo decía que si usted perdió el dinero en Omega Pro todos los que él metió esta era la mejor oportunidad porque usted va a triplicar su dinero en 90 días vean, si Omega Pro fue insostenible después de 4 años, con 16 meses ahora dígame usted qué tipo de empresa, cuánto tiempo puede durar Repartiendo ganancias en 90 días, triplicando el dinero Gente, de verdad que si usted no ha entendido la lección Después de todo lo que ha pasado con Omega Pro De verdad, se los digo de corazón, ustedes merecen seguir perdiendo dinero ¿Por qué? Porque ya no es una cosa de que usted fue engañado Ya es una cosa de que a usted realmente le hace falta un poquito más de conocimiento y la única manera, muchas veces, con un solo golpe se aprende. Hay gente que tiene que llevarse muchos golpes para, para por fin aprender la lección. Una compañía que le da a usted ganancias en 90 días, vea, eso ya no es eh, una inversión de alto riesgo. Ya eso es literalmente agarrar el dinero y tirarlo a la basura. Ya eso es, usted les dio su dinero y se van a desaparecer. Eh, entonces... ¿Cuál va a ser el fin de todo esto, gente? Pues que cuando estos líderes se vayan a Validus o se vayan a Quantum o se vayan a Crypto FX eh, Maximum, lo que sea, Platinum, Premium, lo que ustedes... El nombre extra, extravagante que ustedes le quieran poner, el nombre trambólico que ustedes le quieran poner. Cuando esta gente se vaya... Y cualquiera de los que está, esta, esta persona les está eh, eh, escuchando eh, esta promoción que les están haciendo, de la compañía donde estén, vayan a Google y lo busquen. Lo primero que les salga sea la denuncia de Change.org. Esa es la idea, que la gente, cuando estos pseudo líderes se vayan a otra compañía, que ya lo están haciendo, porque ese es su modo operandi cuando ellos se vayan... Y cualquiera quiere investigarlos, con solo poner su nombre, lo que les aparezca sea la petición de Change.org, la denuncia pública. Chicos, entonces yo espero que todos ustedes me colaboren con eso. Me envían al WhatsApp, por favor. En la descripción tengo la, eh, la denuncia comunitaria contra Juan Carlos Reynoso. Y conforme ustedes me vayan enviando información, también en este mismo video, en la descripción, voy a ir poniendo... Eh, las peticiones de los otros líderes para que ustedes de una vez vayan firmen la de Juan Carlos Reynosa y en, en la descripción de este video todas las que voy a ir poniendo conforme o lo vaya actualizando. Eh, chicos, eso fue todo. Recuerden, eh, suscríbanse a este canal, activen las notificaciones porque vamos a tener eh, los vamos a tener actualizados sobre todo este tema. Eh, eso fue todo.